Oh, oh, oh, oh robot power. Ah. Hay uno de todas creo que no se Yo voy por el lado de Sobre escudo en camino. Nuestras palabras han cogido la bandera enemiga. ¿Estás Uh, qué tiraco, bro, matamos. glorioso guerrero! ¿Te han detectado, hermano? ¿Conocen tu posición? ¡Esto no lo no, conoces! ¡Te han detectado! ¡Espartan! ¿Conocen no. tu posición? Se han detectado Spartan. Bandera ¡Qué bueno! Capturada. Uf. Uy, uh -huh. mm. si no me hubiera fallado el tiro, antes de nada dejé con pocas balas, tío. Det. El... enemiga de vuelta oh, y yeah. hey, oh, yeah, no, no un... sí, no lleve ¿no? conocen tu posición lleva la bandera de vuelta a la base no la izquierda portador de la derecha descubierto te has detectado conocen tu posición no me curan, bro, porque yo soy el de la onda. Bandera. bandera de vuelta. G -G bro, las de acabo de hacer yo. Bandera capturada. El sniper? Ah, me lo quitaron. One in our base, one in our base. Two two two in our base. Pudo conseguido. portador de la bandera enemigo detectado. Mierda. Qué buena, bro. Bro, el Broacoli se acaba de sacar la puta puñalada. bro. El broacoli se la acaba de sacar, bro. Bandera de vuelta. Te han detectado. Mm, yo soy Colo el llevador de bandera ahora. Enemigo avistador. Te han detectado. Bandera capturada. Es bueno, ¿verdad? Soy el llevador de, de la bandera. Uh, este le lo que han la cabeza. Toma. Bueno, yo le dio una cabeza, pero le di. Poní una base, bueno y nord base. Oh, oh, ¡Oh, por favor! Una distinción adecuada. Por favor, lo que acabas de hacer tú, el pobre hombre. Date te curo, amigo. No ah, fallé ya más, tío. muy bien. El sniper... Ah, yo quería el sniper. Gracias, por favor. nuestra bandera. ¡Vamos a recuperar! Ah, me mató entre las dos. Bueno. Aquí. Vamos a devolver la bandera. ¿Cómo? Ah, derecha. Vamos a What the fuck bro, pero le doy dos disparos, mi amigo le lanza la granada y le doy un golpe, debería haberse muerto, mira la vida que te dio un tiro Madre mía Uy, uh, que qué buena, tú! Ah, ¿cuánta vida me mató, bro? ¿no? A un tiro, a un tiro le dejé tú. justo cuando me estaba contando que bueno 4-0 tú que buen equipo yo soy el mejor yo obviamente que es